Hola, ¿qué tal queridos amigos? A un gran saludo iniciando esta semana, nuevamente retomando nuestras labores cotidianas, nuestras labores eh, de trabajo, volver al estudio, volver a la universidad. Ha sido un fin de semana y todos unos días bien especiales de, de alegría, de, de comer la lechona, el asado, el tamal, de, de pronto descansar un poco, estar con nuestra familia, de recibir la visita de los amigos. Bueno, bendito sea el Señor. Y le damos gracias a Dios por todo eso. Y a retomar, hermano, nuestro trabajo, a retomar nuevamente nuestra, nuestro estudio. Bueno, con toda la gracia de Dios, con toda la bendición de Dios, con todo el empuje, queridos hermanos. Alabado seas mi Señor por todas las bendiciones. Alabado seas mi Señor por ese amor generoso que me tienes. Alabado seas mi Señor porque me amas. A pesar de ser pecador, de ofenderte tantas veces, en tus manos, Señor, me pongo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy martes, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó el demonio y el mudo habló. La gente decía, mira, nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando a los enfermos, curando de todas las dolencias. Al ver a las gente se compadecía de ellas porque andaban como quien no tiene pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este inicio de semana laboral, en este, inicio de re, en este retomar nuestras jornadas cotidianas, el Señor nos dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Así que, mis queridos hermanos, con, todo, con todas las ganas, el entusiasmo, con todo el empuje, vamos a retomar nuestras labores, confiados en Dios. Miremos... Observemos las dos miradas: la mirada de Jesús, que es compasiva, que es sanadora, que se acerca a ese enfermo, a ese pecador, a ese que está ahí en una situación difícil. Y la mirada de esos fariseos, de esos publicanos: ah, ¿y este quién es? ¿y este ahora de qué se las viene a dar? ¿Cuál es mi mirada? ¿La misericordiosa o la justiciera? Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, danos la humildad.